en redes sociales. Ahora sí, arranquemos. El grupo de Lima junto a la comunidad internacional lamenta la salida de Argentina abrazada a un represor. Desafortunadamente, el salir del grupo de Lima no es un grave error, sino una estocada a la democracia, aunque también una triste declaración del rumbo que ha decidido tomar el actual gobierno argentino. Si está del lado de la democracia y de la libertad o no, no hay lugar para posturas grises. La discusión ideológica, la grieta es moral, además supera algo que hoy nos trae el pasado reinstalado: la confortación, civilización o barbarie. Formosa, el vacunagate, la liberación de presos que asesinan el atropello a las instituciones, son ejemplos crueles que dan sustento a la inmoralidad y a la barbarie. Queda un vacío de valores y sensibilidad democrática. El relato populista, pleno de mentiras y falsedades, escribió un nuevo capítulo pisoteando que él mismo erigió como fecha de argumento sacrosanto. Realmente no existen más palabras para catalogar este tipo de acciones cuando vemos que nuestros hermanos venezolanos se hunden en la miseria sin vergüenzas ni reparos, profundizando al infinito el aislamiento el de nuestro país. Y precisamente hoy en día, de la memoria, verdad y justicia, a 45 años de tragedia del golpeado que instauró la sangrienta dictadura militar, el gobierno decidió justamente hoy abrazarse y apañar el gobierno dictatorial y represivo de Nicolás y su cúpula chavista en Venezuela, al decir que abandonar el Grupo de Lima, un foro de naciones democráticas americanas preocupadas por el futuro de aquel país. Esto no es más que el cinismo e ironías. Los mismos que bajaron el cuadro de Videla por sus atroces crímenes, hoy suben el de Nicolás. Estas son las verdaderas dos caras de la moneda porque no hay matizas que puedan usarse para diferenciarlos. Son dictadores y sus manos están manchadas de sangre. Aquellos que aplaudieron aquel día hoy se regocijan o callan cobardemente. Entre un profundo dolor no hay atenuantes. Nicolás lidera un gobierno represor que lleva adelante gravísimas violaciones a los derechos humanos. Estas fueron las conclusiones que llegaron tanto al informe sobre Venezuela presentado por Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, como la misión internacional independiente de las Naciones Unidas de determinación de hechos sobre Venezuela que son contundentes y están debidamente documentados. Ustedes, comunidad internacional, somos claros en nuestro compromiso que es con el pueblo venezolano, y además debe ser fuerte y permanente. Exige expresarse con firmeza. Recordemos que hace 45 años Venezuela abría sus puertas para que muchos argentinos tuvieran allí el espacio para salvar sus vidas, viviendo en libertad. Hoy Argentina les da la espalda, no hay lugar a otra interpretación. Embajador Jorge Fauré, ex canciller de Argentina, integrante del Grupo de Lima, bien explica que tiene como objetivo ayudar a Venezuela a que recupere su democracia. Salir de él es un grave error y también una triste declaración del rumbo que ha decidido tomar el actual gobierno argentino. Se está del lado de la democracia y de la libertad o no, no hay lugar para unas posturas grises. Sencillamente las decisiones como las señales que acaba de tomar el gobierno argentino son señales tan claras como peligrosas para nuestra vida institucional. En estos momentos se debate entre una Argentina republicana y con pleno respeto a los derechos humanos o una Argentina autocrática y autoritaria. Lamentablemente el camino que adoptó el gobierno los acerca peligrosamente a la segunda versión. Pasando a segunda noticia... El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Craig Fahler, aseguró en una rueda de prensa que la mayor amenaza para la región son los grupos delictivos transnacionales y el país asiático. Las palabras de Faller en una conferencia organizada por el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa de William Perry, donde el almirante aseguró que el fortalecimiento de la cooperación es clave a la hora de combatir los principales problemas del hemisferio oeste. El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos aseguró que el país asiático junto con otros grupos delictivos transnacionales configura la principal amenaza que enfrenta la región y que sus actividades se profundizan durante el último año gracias a la disrupción causada por el contagio de la pandemia. El militar Garry Faller, cuyo comando opera en América Latina con excepción de México, realizó una presentación y respondió varias preguntas a una conferencia organizada por el Centro de Estudios Hemisféricos de Defensa William Peer, en la que también se refirió a la posibilidad de fortalecer la defensa regional gracias a los lazos de cooperación. Con más de 40 años de servicio en las Fuerzas Armadas del país norteamericano y una vida de relaciones con América Latina, Garry está casado con una mujer brasileña y también aseguró que su interés se basa en considerar que la región es una zona de promesa y de oportunidad. Cuando hizo énfasis en las amanezas que enfrenta la región, apuntó contra las organizaciones delictivas transnacionales que operan en los distintos países como Venezuela, en este caso, y que según él son una amenaza que ha aprovechado la pandemia para reforzarse aunque también cabe aclarar que la amenaza más grande y estratégica es el grande asiático, el cual está tratando de reescribir las reglas del mundo y quiere una nueva forma de democracia que en realidad es una autocracia. No se necesita ser un genio para que a simple vista se vea que no hace falta más que ver los abusos a los derechos humanos, a la corrupción, los tratados preferenciales, la diplomacia y las vacunas que tienen ahora y buscan convertirse en un socio ante la necesidad, así lo advirtió él. Fue claro en asegurar que Beijing está activo en buscar o aumentar su influencia económica, claro está en materia de tecnología, de seguridad urbana, de inteligencia artificial. Todas estas cosas le dan información de manera que la influencia asiática excede la asociación comercial, así lo agregó él mismo. El jefe del Comando Sur, Craig Faller, también se expresó sobre las flotas de pesqueros asiáticos que llevan a cabo las actividades de pesca ilegal y que tuvieron particularmente activas en la región a finales del 2020. Estuvieron de esta manera activas y a lo largo de las costas del Pacífico Sudamericano y dijo que ningún país puede enfrentar estas amenazas por su cuenta. Con esta referencia, la nueva guía de defensa del gobierno del presidente Joe Biden aseguró que está enfocada en fortalecer las alianzas. Nosotros queremos ayudar y trabajar con las fuerzas militares que respeten las fuerzas del orden, el rol de la mujer, etc. Así lo aseguró. Ahora, refiriéndose a la situación de Venezuela, Falle reiteró que hay sobradas muestras de las responsabilidades del gobierno dictatorial de Nicolás contra la población. Para respaldar la afirmación, citó el informe de la misión independiente de la ONU que documentó crímenes de lesa humanidad por parte de la represión y remarcó cómo esa situación continúa catalizando el éxodo de buena parte de la población del país. Por eso, desafortunadamente, esto hace que Venezuela sea un paraíso para los narcotraficantes y, por supuesto, tiene un impacto negativo para la seguridad de los Estados Unidos, así lo expresó él. Cuando uno ve el fenómeno del delito transfronterizo y ver cómo la pandemia lo ha agravado, sabemos que se ha formado la tormenta perfecta para ser aprovechado por los rusos, los iraníes y los del país asiático, para de esta manera aumentar su influencia en la región. Eso hace que las misiones de las Fuerzas Armadas que lideran sean más desafiantes, se vuelva más complejo y a esto se le suma la cuestión cibernética, la amenaza de privacidad en redes sociales, los ataques cibergubernamentales, etc. Ya terminando eh, esta noticia, Faller anunció que tiene previsto un viaje a América Latina. Entre los países que visitará está Argentina y Uruguay y temas que abordará es el problema de la pesca ilegal en aguas regionales por parte del país asiático. De una supuesta complicidad con una facción disidente de la existencia de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que libra combates desde el fin de semana con la Fuerza Armada de Venezuela. Lo que realmente se ve en este caso es que Nicolás no está combatiendo el terrorismo, está cumpliendo la línea de sus aliados más pesados, Santrich y Márquez, pues según la información que manejamos son quienes le pidieron atacar a los disidentes que ellos no han podido controlar.